El tema del pago por el derecho de alumbrado público avanza en el Estado de Puebla y su discusión se mantiene en el Congreso del Estado. Los diputados tendrán la decisión final, pero no habrá ningún costo político contra ellos. ...ya que solo atienden a la petición de los ayuntamientos... ...aclaró el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política... ...Sergio Salomón Céspedes Peregrina... ...reiteró que este tipo de impuestos se ha cobrado desde hace más de 20 años en la entidad... ...por lo que la sexagésima legislatura buscará pasar este pago a otro rubro que les cueste lo mismo... ...pero que tenga legalidad y orden. Poblanas y poblanos, aquí hay una verdad... ...tienen más de 20 años que lo están pagando... ...lo único que queremos hacer es depasarlo a otro rubro que les cueste lo mismo pero que tenga legalidad ¿sí? que tenga orden no estamos generando algo nuevo es algo que ya se está dando que se venía haciendo y que si la legislatura anterior lo quitó fue porque la corte ordenó aguas como lo venían haciendo tiene un rasgo de inconstitucionalidad corríjanlo Salomón Céspedes explicó que la regulación del DAP se mantiene en análisis en el Congreso del Estado, de la mano de grupos interdisciplinarios y mediante mesas de trabajo para no caer en las inconstitucionalidades que señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señaló que en el caso de los municipios que sí cobran el DAP, pero no se han sesionado en sus cabildos para regular el cobro o no han entregado su nueva fórmula, como el municipio de Tecamachalco, estarán cayendo en una ilegalidad que podrá ser sancionada por las instancias correspondientes. Dependiendo de las cargas de trabajo, el legislador señaló que tendrán hasta el 31 de diciembre como fecha límite para poder sesionar. Sin embargo, hoy será el último día para recibir las solicitudes de los municipios faltantes. Por su parte, el presidente municipal de la capital, Eduardo Rivera Pérez, afirmó que respetará la decisión de los diputados aun cuando le nieguen la recaudación. Insistió en que no cobrar el DAP afectará las finanzas del municipio, pues dejaría de percibir 400. 150 millones de pesos en tres años, equivalente a la inversión en seguridad u obra pública de un año entero, además de que se corre el riesgo de apagar la ciudad, pues el servicio de luminarias cuesta 300 millones de pesos.